La verdad es que sí que es un hito, y a la vez eso lo que te, te hace es que tengas una responsabilidad muy importante. ¿no? De, bueno, Pero la verdad es que lo asumimos, lo asumo yo, y el resto del equipo con muchísima ilusión, con ganas. Tenemos cinco pilares principales, que son la integración de todos los colectivos y todas las titulaciones, la sostenibilidad en sus tres vertientes, económica, social y medioambiental. Queremos también una escuela que sea cercana, eh, internacional, pero internacional y, a la vez, eh, local, porque tenemos lo que nos mueve es proyección internacional, pero desde, desde lo local también, y, por supuesto, de excelencia académica.